Bueno, mi cabello significa para mí como todos los el, los ancestros que, que me antecedieron, es decir, creo que heredé el cabello a mi padre, que digamos tiene una ascendencia sirio-libanés y un poco eh, significa eh, pues esa ascendencia en mí. Políticamente, digamos que me representa porque representa la historia del Pacífico colombiano. En el Pacífico, eh, pues es una mezcla de, de etnias eh, súper importantes, donde mayoritariamente somos afrodescendientes, pero que también hay una, una mezcla interesante de, lo dice la historia, de personas que llegaron allí con diferentes, eh, digamos, con in, in, diferentes intenciones. Entonces, en, si hablamos y si nos ponemos a hablar de cómo. Se conformó el Pacífico, pues estaba también una gran etnia indígena alrededor de todo el litoral y, y una gran eh, etnia afro. Y digamos que de toda esta mezcla también sale personas como yo. Entonces considero que, que el cabello me representa como mujer, como persona y pienso que llevarlo como queramos llevarlo nos debe hacer sentir orgullosos.